¿será que está grabando? Bueno. buenos días muchachos Hoy estoy... entonces bueno yo lo que noto en el campo es que la mayor parte de los desarrollos o la mayor parte de la gente está trabajando en desarrollos de la implementación de la modelación aspecto cada uno de los pasos para hacer un modelo de nicho hay desarrollos Desarrollos tecnológicos. ¿no? Desde ahora la gente pone más atención a la calibración. Desde la calibración, pues entonces eh, salen programas, salen scripts en R sobre cómo filtrar datos geográficamente, ahora cómo filtrar, filtrar datos espacialmente, luego en eh, términos de propiamente la de los modelos de Siguen saliendo sí, algoritmos nuevos ¿no? y todos compiten contra Maxent a ver si, si, si le llegan o si se le parece. En las técnicas de validación, que ya lo vieron a lo largo del curso, pues ya son otra, otros enfoques. Y cada uno de estos que sale, pues uno le, lo conoce, lo, lo, lo, lo utiliza y empieza a ver dónde están sus fortalezas. Habilidades para poder irlo reforzando. Y en la historia del campo ha sido así, ha sido que la técnica va empujando al campo y lo que ha ido más rezagado todo el tiempo es la teoría. Entonces hacemos cosas en la práctica y luego no sabemos por qué salen los resultados que salen. Entonces el grupo de trabajo en el que nosotros eh, nos hemos desarrollado nosotros Estamos aquí sentados más por el Overón, más por otros colegas con los que hemos estado trabajando. Hemos buscado el desarrollo de la parte conceptual a la par de la parte de la, la investigación Porque somos unos convencidos de que si, si no le ponemos la ecología, la biografía, la evolución, a todo, a toda la práctica, pues entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Y no podemos avanzar en esa dirección. Eh, esto que les voy a presentar que ya, ya me, aburre, me aburre un poco presentar un poco de abundancias y probablemente a ustedes también les aburre ya probablemente unos que lo han visto más de una vez, pero otros estudiantes se me acercaron y me dijeron que presentara esto o que están interesados en, en esto de la población de abundancias, bueno, se los voy a presentar en el contexto de hacia dónde están viviendo eso, ¿sí? Eh, en los últimos años, como desde el 2009 o así, han empezado a, a salir estudios. Este fue uno de los primeritos, primerito bien conocido, de en donde la pregunta es: ¿los modelos de, de nichos o de distribuciones sirven o nos dicen algo sobre las abundancias de las especies? Es decir, estos mapas y las probabilidades que salen, o las probabilidades que salen en estos mapas algo informan sobre dónde hay más hidrógeno de salud. Entonces, en este primer estudio, hecho por Jeremy Paterman, de Australia, hizo una prueba con un montón de especies de, para la región tropical de, de Australia, y lo que observó es que, que sí, buscando una correlación, básicamente, entre la favorabilidad salida de Maxen con abundancia de especies, y lo que observó en general fue una relación de este tipo, una relación positiva. O sea, conforme más altos los valores de favorabilidad, hay una tendencia a que haya mayores abundancias, pero no era, no era ni limpia ni lineal Era más bien así triangular. ¿Qué quiere decir que sea triangular? Bueno, eh, que en zonas de alta favorabilidad hay abundancias altas y abundancias bajas. Entonces, por medio de, de regresiones parciales, lo que ellos vieron es que el, el, el partido superior de la regresión sí fue significativo, digamos, en, en, en, en capturar los patrones de abundancia la conclusión es de que sí, en su conjunto de datos sí hay cierta capacidad de predecir la abundancia o de explicar la abundancia, pero principalmente en los valores máximos de abundancia y bueno, entonces ¿por qué se sí? Da esta relación triángula, ¿por qué hay tanto ruido? Ellos dicen: bueno, es que la abundancia es un fenómeno que opera hasta los locales. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores que no se meten en la modelación que explican la abundancia. ¿Por qué hay muchos individuos? Hoy pocos son factores más bien locales, si hay, hay amplia disponibilidad de alimento, por ejemplo, o de recursos. Que nosotros llamamos eh, recursos eh, ligados dinámicamente con las poblaciones. ¿Sí? Se pues a salir más estudios. Otro que me gusta fue por los colegas de Fabricio Allán Brasil, Natalia Torres, una estudiante de Luis, ¿verdad? Fabricio. Fabricio está en otro lado. Lo que ellos hicieron fue con una base de datos de los Jaguares. En el, en el continente americano, probaron diferentes algoritmos de modelación para ver con cuáles se encontraba alguna correlación con las densidades estimadas en el campo de los aguas. dos, o sea, una base de datos grande eh, con dos conjuntos. Uno, de datos más controlados, que las estimaciones de densidad fueron con el mismo método de fototrampeo, etc., como normalizado, estandarizado, ¿eh? la base de datos completa. Si ustedes se fijan en los resultados, bioclínica fueron para los datos más, más eh, limpios, digamos, los que mostraron coeficientes de correlación significativos y con algún valor de, de explicación. Lo que nadie sí. ha hecho, bueno, de, de fuera de nuestro grupo, es tratar de entender por qué hay una relación el último estudio, ah bueno, así como ha habido casos de éxito ha habido casos de no éxito, muy al principio este es un, un trabajo de un, un chico que también fue estuvo en el laboratorio de, de TAM cuando Andrés estaba estudiando su doctorado, Alberto Jiménez, él es de España él hizo la misma prueba, él hizo, fue muy crítico al artículo este primero de Vanderval, donde criticó primero el uso de de las regresiones parciales, y cómo usaron las regresiones parciales y luego él hizo una prueba pues mismo pues con, con eh, los artrópodos de, de una de las Islas Canarias en donde él no encontró ningún tipo de relación recientemente el año pasado eh, también el grupo de, de, de hicieron un, un metaanálisis donde reunieron todos los estudios en que han hecho este tipo de, de correlaciones entre la salida de los modelos con eh, abundancias esto, este gráfico es lo que resume estos resultados fueron 30 estudios, 450 se necesitan por los estilos y ahí está. Estas son las, el, profe, el coeficiente de correlación de edad entonces ustedes pueden ver la frecuencia de los estudios en donde, o de las especies en donde, en donde qué niveles de, de, de correlación existen entonces, la moda digamos está alrededor de los pues, puntos 2, punto 3, por ahí, de, de R, que no es mucho pero pues es algo ¿no? entonces la conclusión de este, de este trabajo es que hay algo forman los modelos de modelos de dicho, sobre los patrones de abundancia. A mí me tocó revisar este artículo, me mandaron a revisarlo, y a mí me pareció un poco peligroso las conclusiones como las estaban manifestando ellos porque, pues claro, bueno, o sea, con los resultados, cuando uno le sale los resultados así, pues es muy optimista en este en aspecto. Entonces, el, el enorme riesgo que yo le veo a alguien que mal interprete esto, estos resultados es que, digan algo, ah, pues, Salidas es igual a abundancias. ¿no? Entonces vamos ahora a utilizar las salidas como si fueran abundancias. Y eso no ocurre. Eso no ocurre. O sea, si ustedes ven la, las frecuencias, en primer lugar la explicación no es mucha. En muy pocos estudios la explicación es mucha. Y en muchos estudios pues, no es nada. Entonces, lo interesante es preguntarse por qué o sea, por qué a veces sí funciona por qué a veces no funciona en qué especies sí, o en qué casos sí, o en qué contextos geográficos, etc. y esa es una pregunta que está bastante abierta por lo menos en estos grupos eh, bueno, eso es lo que les estoy diciendo entonces lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de trabajo es siempre recurrir a pues a las lecciones de nuestros de nuestros ancestros de nuestros ancestros colegas que ya le han dado vueltas a estas preguntas desde hace mucho tiempo y lo que a veces nos pasa es que no, no, no leemos lo, lo que es viejo, porque está viejo ¿no? y en esas lecciones del pasado hay muchas cosas que uno puede encontrar, esta no es tan viejo de hecho sigue vivo el señor pero esta pregunta de, de, de por qué la abundancia de las especies tiene una distribución espacial que no es homogénea, por qué hay sitios en donde hay muchos individuos y por qué hay sitios en donde hay pocos individuos eh, una de las varias hipótesis que lanzó Jim Brown para poder explicar eso es una muy simple, o sea muy de sentido común, dice bueno en donde hay muchos individuos es porque hay condiciones favorables para la especie donde hay pocos individuos es que las condiciones no son tan favorables o sea, si los ponen ustedes en el contexto de nicho, como lo es donde hay muchos individuos es que las condiciones del nicho son mejores que donde hay pocos individuos bueno y entonces esto nos lleva a pensar que el hipervolumen el nicho de la especie tiene una estructura interna. ¿no? O sea, no es que, no es binario, pues, no es adentro del nicho y afuera del nicho y ya. Esto también ya lo han pensado desde hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Entonces, lo que propuso el base del en los 70 basa en experimentos, es que si ustedes este es un nicho de especie en dos dimensiones eh, hay zonas en donde la, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional se maximiza porque nacen más de los que se mueren nacen mucho más de los que se mueren y conforme uno se aleja de esos núcleos entonces se van emparejando las tasas de nacimiento y las tasas de mortalidad digamos que al límite del núcleo de ¿sí? entonces donde se igual sí. entonces lo que propone es que existe una estructura interna del núcleo de que determina la abundancia explicaría la abundancia ¿Y ¿dónde son estas zonas de, de máxima bueno, ¿dónde tendrían que ser? Si nosotros nos vamos a las curvas de respuesta de una especie con respecto a una variable ambiental y su desempeño, ¿sí? la forma más simple que se nos ocurre en que se relacione la especie con la variable ambiental tiene una... Existen condiciones pues letales, el mínimo y el máximo, condiciones muy marginales y condiciones muy adecuadas que estarían hacia la media, hacia el centro de esa curva de Gauss. ¿sí? Esto es en una dimensión. Si nosotros hacemos esto multidimensional, entonces lo que vamos a construir es el hipervolumen en donde los centros cada una de las variables ambientales serían las zonas de máxima adecuación, ¿sí? donde uno esperaría las máximas abundancias porque las tasas de crecimiento poblacional o las herpes se maximizan. Si ¿Sí? tiene una lógica de eso, no es nada sofisticado. ¿sí? Bueno, eso fue lo que nosotros pusimos a prueba. Esto que les estoy contando está un poco en, despasado cronológicamente porque esta, esto que les estoy contando lo empezamos a desarrollar, a desarrollar. Tom y yo, cuando yo era su estudiante de doctorado que ustedes todavía unos todavía habían aprendido y otros a lo mejor apenas saben cartitas de amor entre sus papás pero todavía en el campo, o sea, en el campo de la motivación propiamente pues estábamos entendiendo, aprendiendo y estas ideas de la abundancia en sí Mira, en nuestros primeros experimentos eh, no nos salió nada también ¿no? entonces eh, como que bueno, no era parte de mi, de mi tesis de doctorado era un esos que nos aventábamos por la diversión entonces lo abandonamos un poco bueno, nos, no nos salió la primera, la primer, en el primer intento lo dejamos descansar y ya cuando yo regresé Yo lo seguía teniendo en la cabeza y Tony y yo sospechábamos que en algo nos habíamos equivocado, pero no nos habíamos metido bien a entender qué hicimos o qué nos faltó. Hacer. Eh, yo mantuve esa idea en la cabeza y la hipótesis central era esta: o es esta. Si, si la respuesta de las especies a las variables ambientales es gaussiana, entonces los. zonas de máxima adecuación tendrían que estar hacia el centroide de ese hipervolumen en la dimensión ¿no? entonces como nosotros podemos caracterizar el volumen en la dimensión ¿no? pues podemos calcular el centroide y la prueba sería que si yo mido las distancias de la banda de las poblaciones a ese centroide y lo relaciono con la, con la abundancia yo tendría que encontrar una relación inversa conforme más me alejo del centro, las abundancias tendrían a, a reducirse ¿sí? Entonces, pues esa fue nuestra hipótesis de trabajo ya cuando regresé conseguí una víctima para que lo pudiera desarrollar que se pusiera a buscar información o sea ahí el reto estaba en encontrar información de presencias con un dato de abundancia si luego conseguir presencias es complicado pues es más complicado y además que estuviera con varios puntos de distribución al paro de toda la distribución de una especie que tuviera datos de abundancia. No, okay. La abundancia es de alta, de baja, para poder hacer esta prueba. Bien. Daniel se lo aventó, lo que hicimos fue buscarlo en, primero en el breeding Bird Survey, ya les han habla, hablado de esa base de datos. ¿cierto? Entonces, ahí tenemos datos de conteos de pájaros a lo largo de pues, décadas. Entonces, utilizar esos conteos pues, como los puntos de referencia, modelamos, generamos nuestros mapas. En ese tiempo, pues, trabajábamos con GAR. Entonces, lo que hicimos fue generar los mapas de distribución potencial y pasarlo del espacio geográfico, pasarlo al espacio ambiental. Este mapa, si en el espacio ambiental, lo que hicimos fue calcular el centroide, que es el centroide multidimensional, que es la media de cada una de las variables en donde la especie puede estar. Y luego calculamos las distancias euclidianas desde cada uno de esos puntos poblacionales, de esos puntos con valores de conteos en este caso hacia ese centroide para probar nuestra hipótesis. Los primeros resultados fueron así de este tipo, ¿no? Está hacer centro de control la abundancia, bastante bueno, ¿no? o sea, explican bastante bien la dispersión de los datos. Salud, no no llores, o sea, está bien que te emociones, pero no es para ti. Sí, Cris. ¿Ah? No creas. Ah, vale. No tal, pásame un pañuelo. Bueno, no me voy a detener en, en ya los detalles de, de las especies, etcétera, etcétera. Lo único que es interesante que vean ahorita, para llevarlos hacia dónde va la frontera, digamos, de esto, es que más allá de que sí tenemos capacidad predictiva o capacidad explicativa del comportamiento de los datos, la relación no era como nosotros la, la suponíamos al principio, no era lineal, no. tiene una, una forma o exponencial o logística o alguna función así. Bueno, además de poner, probar la, las, las distancias al centroide ecológico, también las probamos al centroide geográfico, porque una de las hipótesis que se ha postulado desde hace mucho tiempo es que las máximas abundancias de las especies tienden a estar hacia el centro geográfico de la distribución. Bueno, en este caso es un caso particularmente interesante porque tiene una distribución de dona, el hitocestona. Entonces el centro geográfico, pues cae donde ni siquiera está la especie, o sea, o bueno, en una orillita de la especie. Ahora esto se llama el centro de masa, para calcular un... un centroide geográfico en un polígono irregular es como si en qué punto puedo poner el polígono que si le doy vueltas se mantenga en equilibrio ¿Sí? Frrr, pueda girar, ese es el centro geográfico, entonces eso fue lo que nosotros calculamos y pues ustedes ven que en este caso pues no explica no explica básicamente nada y también hicimos la prueba de la salida de máximo no, para ver si había una, en este caso buscábamos una relación positiva, como lo han hecho los otros ejercicios. ¿Sí? Les digo que esto está desfasado cronológicamente, porque esto nosotros lo hicimos antes de que salieran los estudios que les puse al principio, pero la idea es, es la misma. Entonces, los resultados los empezamos a generar con los pajaritos de, de Breeding Bird Survey, y empezamos a observar una tendencia, o sea, si sí. lo hacíamos hacia la, la distancia al centro de, de ecológico siempre, siempre, siempre, la R cuadrada fue mayor que si lo hacíamos hacia el centro geográfico o con más en este caso. Trabajamos con algunas aves del Greenberg Survey y luego trabajamos también con otras bases de datos que se puso a buscar Daniel, por ejemplo, los lobos en donde teníamos datos de abundancias a lo largo de parte de su distribución o una muy buena parte de su distribución en este caso salió muy bonito porque cada uno de estos puntos además del eh, del valor de densidad poblacional había un valor de densidad de presas para las lobos en esa región entonces pues, en este viene incorporado la densidad de presas y por supuesto pues eso que le muchísimo ¿verdad? la explicación de los datos bueno, eso nos puso muy contentos, ese fue digamos que el primer producto y el primer artículo de todo esto, en donde nosotros decimos si nosotros nos apegamos a la teoría del nicho ecológico tenemos una mejor capacidad de explicar los patrones geográficos de la abundancia que todo lo demás que hayamos visto hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, con base en eso otro de los grupos de trabajo que es Carlos Yáñez, dichos que varios de ustedes lo conocen, eh, su tesis de doctorado la hizo con estas ideas, pero lo que él hizo fue pues, salir al campo y él tomar sus datos de densidad, claro, trabajó con el venado por la blanca, pero entonces lo hizo a una escala pues, chiquita, ¿no? en dos sitios, en dos zonas, en la reserva de Tehuacán y Catlán, ahí se fue a hacer sus muestreos, sus, sacó sus, sus densidades a partir de conteos de huellas, y, y etcétera y desarrollamos todo el, el modelo lo que les quiero mostrar en esta lámina es que si nosotros tenemos datos de abundancias lo que podemos hacer a través de las regresiones que obtenemos acá, de las ecuaciones de regresión pues es que podemos calcular las abundancias eh, pero si nosotros no tenemos abundancias, sino nada más tenemos presencias, hasta donde podemos llegar es a mapear las distancias al centroide. ¿Sí? Pero las distancias al centroide, este es un maxent, este es el binario, o sea, lo que hicimos si el procedimiento fue hicimos un maxent, después lo hicimos binario. El binario lo tratamos como lo tratamos normalmente para calcular las distancias al centroide y luego estimamos a partir de la ecuación que obtuvimos, las abundancias. Y luego probamos todo eso mediante una regresión o sea, con datos de validación de abundancias que no entraron en todo este proceso si las podemos predecir a partir de este mapa nuestras capacidades predictivas por medio de una regresión lineal es de 0.7, la R es de 0.7 por ahí, o sea, bastante bueno, de datos independientes pero en caso de que no tuviéramos abundancias, datos de abundancias, nos podemos quedar hasta acá pero si ustedes ven los patrones geográficos de distancias al centro y de abundancias estimadas, pues se parece mucho. Este sale, este, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos alegado es que con este método, con datos solo de presencia, podemos acercarnos mejor todavía de lo que pueden hacerlo los métodos convencionales, digamos, a explicar los patrones de abundancia. Ahora, si nos regresamos a ese artículo de Natalia Torres, de los jaguares, en donde probaron un montón de métodos. Si se fijan, los que funcionaron mejor fue bioclim y GARP. ¿Y por qué? ¿Qué es un bioclim? Son distancias al centro, a la media. ¿no? O sea, si, o sea bioclim lo que hace es que toma los extremos o percentiles, y hace la cajita. En DBA GIS esa cajita no es binaria, sino lo que les da es, son unos valores, y uno dice, ¿y esos valores de qué son? Son, son eh, percentiles, los percentiles son distancias a la media. ¿No? Entonces, ¿y GARP qué es? GARP es un algoritmo genético que incorpora en sus métodos de modelación bioclims y regresiones logísticas. Entonces tiene un componente fuerte de, de, de bioclima Entonces, pues tampoco es, es que. O sea, hay una explicación de por qué unos sí funcionan y otros no necesariamente funcionan. Bueno, esto, es, esto lo hemos estado probando con abundancias en diferentes contextos. No les voy a preguntar a todos, pero este es otro trabajo que salió de aquí, del INICOI, de Cintia Odeña en donde ella fue al campo, ella estaba interesada en, en goferos flavomaginados, la tortuga de, de Mapimí. Eh, lo que ella hizo fue contar madrigueras activas, como es una distribución microentrínica la de, la de Gofero, pues echó su trabajo de campo contando madrigueras activas y eso fue lo que tomamos como valores de abundancia, no o sea, cuántas madrigueras activas en, cierto, en cierta área para estimar una densidad, y con eso lo utilizamos para hacer la modelación. También funcionó bastante bien. Ha habido casos en que no nos ha funcionado. No, no es que todo sea belleza. Eh, ahora, ¿qué es la abundancia? Si le hacemos caso a Abraham, la abundancia es una expresión de la adecuación. Es decir, es una expresión del nivel de felicidad de una, de una especie. Donde está muy abundante, está muy contenta. Donde está poco abundante, es que no está muy contenta. Pero no siempre es así. A veces la abundancia no es una buena expresión de la adecuación. ¿no? Porque hay otra serie de factores. No nada más es la felicidad con respecto al medio ambiente. ¿sabes? Existen una serie de factores demográficos, ¿no? y de, de, de la biología y de la ecología de las especies, en donde la abundancia no, no necesariamente es un, una buena expresión del de la adecuación eso nos pasó también otro trabajo salido de aquí de Paco Limón es un estudiante de maestría con las cícadas en particular con esta especie de saña fracina que tiene una distribución pues en el a la península de Yucatán en Tabasco y, las cícadas son ya saben y, plantas con una biología muy particular, con un, un, una biología digamos muy lenta efectivamente, ¿no? se reproducen, no sé esta especie particular, pero en el grupo de las cícadas ni siquiera muchas de las especies tienen reproducción anual, si no pasan 17 años de que pueden digamos, producir medicamentos, etc. Entonces es, es una biología particular, una característica de estas es que viven en, en núcleos O sea, donde encuentras un ejemplar, seguramente hay unos cuantos por ahí Entonces, la manera de, de estimar las abundancias o de, o de medir las abundancias en esta es que Llegan a un sitio donde encuentran un ejemplar, se dan dos horas para buscar entonces, hay todos los que pueden contar, en todos los sitios en donde encontraron las cicadas que fueron nada más pues básicamente censaron a las poblaciones, o sea, esas dos horas les sobró para contar a todos los individuos. ¿Sí? Y las, los valores de abundancia, pues fueron bien bajos, desde 3, 4 individuos, lo máximo hasta 25 individuos, o sea, muy poquito, y ese, ese de 25 era un valor extra casi siempre están entre 10, 12, 15. Entonces, pues si no tienes pues, una variación amplia en la abundancia, pues no tienes esta, estos patrones recurrentes de muchos individuos, pocos individuos, aquí generalmente son pocos individuos. Entonces, en, una, en un sistema así, pues uno no esperaría que la abundancia sea un, una buena expresión de, de la adecuación. Entonces, pues platicando con ellos, con, con Paco Limo porque es Fernando. Por tal vez lo que ya les preguntamos, bueno, ¿cómo puedes saber que tu sí que va a estar contenta o no? Dice, pues, por qué la ves. Dice, tú ves al ejemplar y si es un ejemplar saludable, grande, bonito, o pues, sea, es que está contento. Bueno, ¿y ahora cómo medimos eso? ¿Cómo medimos su felicidad? Entonces, fue a través de caracteres funcionales, ¿no? El largo de las hojas, el largo de la planta el ancho de las hojas, el número. Las hojas son así, el número de estas. Entonces, tomamos varias, bueno, tomamos, tomamos varias mediciones de las plantas. Entonces, todas esas mediciones las relacionamos con las distancias al centroide y también la abundancia. Y ahí lo que encontramos es que la abundancia, la abundancia, pues, está, pues no, no, no se explica a través de la distancia al centroide, pero. Otros caracteres funcionales. Entonces, esto es más allá de abundancia. Pues a, a mí me interesaba la abundancia por la importancia que tiene saber cuántos individuos puede haber en un lugar, que tiene implicaciones para lo que quieran, ¿no? Para conservación sí. o para elevaciones o para cosas que a mí me interesan, cambio climático o cosas por el estilo, pero en realidad hay que buscar la mejor expresión de la ecuación vas a estudiar abundancia. ¿sí? Bueno, poquito más atrás, Andresito cuando no se cortaba su pelo, <risa> su tesis de doctorado, no como parte de su tesis de doctorado, pero tuvo una, una muy buena idea, de, de, dentro de toda la, la teoría de biogeografía y, y de esta idea de, de centro abundante que se llama se refieren a centro abundante en el espacio geográfico él analizó la estructura genética de varias especies probando esta idea centro abundante en lo geográfico y en lo ambiental, es decir, si la centralidad ambiental explica eh, la variabilidad la estructura de la variabilidad genética en las especies el resultado que él encontró, bueno, él encontró con José fue, fue que sí, o sea que sí existe una, una relación entre la centralidad ambiental y la variabilidad genética, viendo mayor variabilidad genética hacia el centro ambiental o centro ecológico, o el, el centroide del hipervolumen, del nicho, eh, que, que va disminuyendo conforme se va a la orilla. O sea, es la misma, la misma idea de las abundancias, pero con la variabilidad. No sé si tú quieres agregar algo de ese trabajo, Andrecito, ya que estás aquí. No. <risa> bueno, entonces digamos que esas son las cosas que hemos probado empíricamente, ¿no? O sea, con datos y tratar de entender, por un lado, las abundancias, con Andrecito la parte de, de la estructura genética, pero nos interesa saber, a mí por lo menos me interesa saber, entenderlo mejor, o sea, una cosa es que te salgan las correlaciones y te pongas contento y otra cosa es por qué salen las correlaciones. Y hay cosas que a mí me, eh, me interesan mucho saber, que me, me, me emocionan muchísimo por, por explorar. Y una de ellas es, ¿qué forma tiene, tienen los nichos ecológicos? ¿Y se puede saber si hay formas de los nichos ecológicos? ¿Y cómo, son, cómo es la estructura interna y qué tanto la estructura interna nos explica no nada más los patrones de abundancia, sino pensando en la adecuación, otros aspectos que tienen que ver con la ya, ecología, no nomás de especies, y de, bueno, de poblaciones de especies, sino también de comunidades. Bueno, entonces, abordamos la primera pregunta, ¿de qué forma tienen los nichos ecológicos de agua? Entonces, tal Luis Osorio ya les introdujo esto de, de los elipsoides, y yo no sé qué tan a profundidad les haya explicado por qué los elipsoides pero se los voy a explicar de una manera sencilla si nosotros partimos del principio que la relación univariada con las variables ambientales de, de las poblaciones de una especie es gaussiana si nosotros extendemos esa idea a multivariado entonces lo que producimos son y, pues, funciones normales multivariadas. Este es bivariado, este es en dos, en dos eh, dimensiones. ¿sí? Pero esta misma idea, si la podemos extender en nuestra cabeza a n dimensiones, pues sería una campana multidimensional. Si a nosotros a no. una campana multidimensional, la queremos ver en dos dimensiones, digamos que la vemos desde arriba, ¿sí? partimos rajaditas así, sí. lo que obtenemos son elpses. Entonces por eso es, es la idea de los elipsoides como, como la forma en que uno esperaría que tuvieran los nichos ecológicos cuando su respuesta a las variables ambientales es gaussiana. Entonces pues bienvenidos al mundo de las salchichas, ¿no? O sea va a haber salchichas gorditas y chaparritas y va a haber salchichas que son alargadas y flaquitas y de qué depende eso o sea, si es una elipse tiene dos ejes, ¿no? el eje superior y el eje inferior ¿qué hace que sea larga? larga y flaquita o que sea, que sea chaparrita y gordita a ver. Eso es, a ver no te va a escuchar nadie porque ni yo te escucho Estamos ignorando completamente todas las posibles interacciones entre las variables. ¿Qué quiere decir? Que estamos asumiendo que solo existe un máximo, un máximo que es el, el óptimo, ¿no? Un máximo Ajá. óptimo. Y estás ignorando todas las posibles interacciones que puede haber entre las variables. Bueno. Entonces, no, no, no las ignoras, no las sí, ignoras, las exacto. incorporas. Pero por... las estás ignorando como óptimos, pero una especie puede tener con esas interacciones varios óptimos. Sí, a ver, escucha. La, ¿por, qué, ¿Por qué hay formas así por qué hay formas así? ¿De qué depende? De las que están Pero de no. El... no, no, de la por forma. La ¿Por, ¿Por qué tienen esta forma y por qué no pueden tener formas hacia las espelas? ¿Sí? Lo de de depende de la forma gaussiana que tenga. O bueno, de la forma que tenga el rango. Por, por, por, por, la, por un lado, pero más importante que eso. No te digo. Bueno. Son esos elementos que ustedes están diciendo más otro que es el primero que le da las formas. Y es la, la colonialidad entre las variables. O sea, no lo estás ignorando. Si dos variables están, están muy correlacionadas, se estiran. ¿Sí? Si, si, son, si son no correlacionadas entonces va a tener una espera. Ahora esa es la forma. Eso no estamos hablando de estructura interna. Tú lo que estás diciendo es que los máximos y los óptimos. Que si estás asociando una, un nivel óptimo ambiental de una especie con un centro, ¿no? estás ignorando todos esos posibles óptimos que puede haber dentro de toda esta elipse. Entonces, eh, si asumimos que existen varios óptimos, la forma ya no tendría a ser un elipsoide, sería como un elemento amorfo. No, es que sí. la estructura interna, tú lo que estás hablando es de la estructura interna, de si hay un óptimo o si hay varios óptimos. No, que asocias un centroide con un óptimo. Eso es lo que tú estás haciendo, porque estás utilizando sí, sí. ese centroide para luego asociarlo con todas las distancias. El centroide contra un óptimo único. Entonces, en el sí. momento que utilizas un óptimo único, estás ignorando que pueden existir varios óptimos para las especies, que puede ser resultado de las... Sí. y eso es si te apegas a que la relación con cada una de las variables es gaussiana sí, sí. No. O sea, sí. Sí, sí. si eso fuera así hay un óptimo o hay una región de óptimo, solo una si fuera la relación sí gaussiana sí, no, si es así, como tú dices que es gaussiano ¿sí? puede ser gaussiano o sea, en el momento que dices que solo hay un núcleo, un óptimo controle, estás ignorando recuerdas de interacciones que te vuelven a prosa. ¿Interacciones de quién con quién? De variables. De las Por eso, entre varias, las variables. De las N variables que estás metiendo a la hora de calcular tus empleos. No. O sea, tu Eso no, no es que lo, es lo ignoras, sino lo incorporas, pero se manifiesta en la forma. ¿Sí? ¿Por qué dices sí, que no? ¿Sí? La forma te está diciendo en buena medida esa. Si lo pasamos a un espacio ambiental eh, en el punto centro, equivale no te, a... No respuesta. te escucha nada ya. Si tenemos tres variables, nuestro punto central equivale a una combinación, a una combinación única de estas tres variables. Quiere decir que ya no hay otras posibles combinaciones que estarán no, en el centro. Si me sigues ahí. No, no te sigo, pero a ver. Bueno, si quieres discutimos más adelante nomás me habían dado 20 minutos, pero ya me seguí. bueno, le voy a seguir. Entonces, eh, con base en estas ideas de que de que los nichos podrían expresarse con soles, este Luis Luis Osorio, mejor conocido en el bajo mundo como Luis Osorio, eh, estamos colaborando con una alumna del doctorado de la UNAM que se llama Zaira en donde ella está interesada en la que le llamamos la tortuga japonesa que es esa tortuga que tiene dos rayitas rojas acá y que la venden por todos los acuarios que en realidad es una gran invasora en muchas partes del mundo porque pues tú tienes a tu tortuguita ya ha crecido mucho y ya no la quieres y la suele son muchas ¿no? entonces así, esta tortuga ha pues extinto localmente a varias otras especies de tortugas en Inglaterra, en Australia, por supuesto, en otras partes de los Estados Unidos. Esta especie, que, que le llamamos la tortuga japonesa, no eh, es japonesa, su distribución nativa está partida en dos: uno es el, el noreste de los Estados Unidos y la otra parte es en el sureste de los Estados Unidos y noreste de México, hasta Tamaulipas. Entonces, eh, Zaira lo que está interesada es en el fenómeno de invasión de la, la tortuga japonesa. Entonces, pero de invasión en México. ¿no? Miendo que es un problema de especie, pasó a, a nivel mundial, digo, en México hay otras especies de traqueños. A ver si no les, no les está afectando. Entonces, lo que ella hizo fue pues, salir al campo, a las, a, las, a las zonas de distribución nativa. Nativa de de traquenis estricta y a las zonas de distribución de las especies hermanas. Acá hay una, acá hay otra y hay otras por acá. Pero nada más se hizo con el Golfo de México Y su sorpresa fue que no encontró evidencias de establecimientos de traquenis estricta en las zonas de distribución de sus hermanas. Y entonces dijo: Ya me quieres sin tesis. No sé, yo quería que era la invasión de esta especie no, no tengo evidencia de que sí hay una sola. Sí encontraba ejemplares, pero no encontraba una población, no se encontrado uno, dos, hay que en donde estaban las especies hermanas Que además, las dos especies hermanas son más grandes que traquen son más bravas. Sí. O sea, tienen los ojitos amarillos en lugar de rojos, los tienen amarillos sí. y son grandes y son bravas. Entonces se sí, dice: si No, pues es que no, Entonces, esta es una idea que. Yo había tenido ideas desde hace tiempo con Daniel, con el primero que se sentó conmigo. y Dice: si sí, en realidad, si sí, este, esto de, de las distancias al centro de y eso funciona, y nosotros podemos ver que hay mejores zonas en el espacio ambiental, en el ecológico de hay mejores zonas para las, para las especies, en una interacción entre salchichas, en la zona de intersección, si nosotros expresamos esta zona de intersección en el espacio geográfico Mi hipótesis es que la especie que va a dominar en ese lugar es la que esté más cercana a su centroide ¿Sí me explico? Si las condiciones son mejores para mí, yo creo que si las condiciones son mejores para ellos, yo creo que si las mí, Entonces eso fue lo que probamos con Sara con, con Luis Luis hizo todo este desarrollo En primer lugar, poder hacer episodios n-dimensionales más había hasta tres dimensiones, él logró hacerlo n-dimensional. Y luego pudo hacer esto de las intersecciones de los elipsoides en el espacio ambiental, caracterizar la zona de intersección, mapearlo y luego eh, calcular las distancias a, a, a los centroides respectivos ¿no? para cada una de las especies. Los resultados que no se ven muy claramente en POP es. O sea, esto es la forma en que ahorita trabajamos con los elipsoides es es que ya cuando tú generas el modelo a partir de elipsoides el score que te sale es una normalización de las estancias al centroide normalizado entre 0 y 1 siendo 1 lo más cerca o del centroide y 0 la orillita lo más lejano centroide. entonces eso es lo que llamamos probabilidad acá entonces lo que nosotros vemos aquí es a las, las favorabilidades de las dos especies la idea es que si es un sitio que es en donde tú estás más cercano al centroide, tus frecuencias de presencia van a ser más altas y viceversa. Entonces estas curvas que representan son curvas de funciones de densidad de los puntos, de la frecuencia de los puntos, tienen que estar desplazadas. El máximo de una no tiene que estar donde esté el máximo de la otra. ¿sí? Esto es visto de una especie y visto de la otra especie. Entonces eso lo hicimos con las, las combinaciones de los pares de especies, entonces ustedes vean que a donde a una le va bien, es que a la otra le va bien y viceversa, sí. entonces esto bueno lo hicimos con todas las especies de acá de México pero también lo hicimos con las especies a las que sabemos que ya ha afectado en Europa o en Australia y, y, e hicimos este mismo análisis y lo que vimos fueron una serie de cosas súper interesantes en donde unos elipso el, el elipsoide de script es bien grande, o sea, su nicho es bastante grande, y en unos casos, por ejemplo, el, el nicho de la otra especie está adentro, no se lo entonces en esos casos en donde las ha extirpado de, de ciertas zonas en donde se ha establecido script. Entonces, bueno, el, el resultado de todo esto es, que a partir de la teoría de nicho nosotros podemos entender, empezar a entender ciertos aspectos no solamente de la ecología, de la biología, de la demografía de las especies, sino en este caso de las interacciones. Ahora, ¿para dónde va todo esto? Eso tiene, se, tiene que ver con lo que tú estás comentando. Esto es un, esto es un mundo ideal que casi nunca ocurre. O sea, que en realidad la relación la relación de, la, de las especies con las variables ambientales, algunas tienen a ser gaussianas, pero no son simétricas. Ya, no me voy a callar. Este, y, otras, y otras ni siquiera son gaussianas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando nos salimos de ese mundo ideal? No tenemos idea. ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde queremos explorar. Nosotros pensamos que la dispersión de los datos en esta relación de distancia al centro de abundancias o con alguna expresión de la adecuación tiene que ver con varias cosas pero una de ellas es con esta relación no, no gaussiana de las variables hay otras cosas pero aquí voy para allá entonces bueno ¿para dónde vamos en esto? y cuando uno empieza a alterar la forma básica de un elipsoide con, con relaciones no gaussianas pues ya no se hacen elipsoides, sino se hacen polígonos convexos o hipervolúmenes convexos que quién sabe si esto de los centroides se mantiene, es una cosa que hemos ¿Hay más de un óptimo? No, eso es algo que te estás preguntando. Eh, Luis ha estado trabajando en incorporar procesos demográficos como migraciones, ¿no? de corte y de larga distancia, por el estilo… Eh, y seguir explorando esto de, de, de, desde la teoría del nicho, explicar cuestiones de interacciones bióticas. Ya me callo. Gracias. <risa> si tienen preguntas, las hacemos después de que. El, oh, ¿qué? ¿Preguntas ahorita, Andrés? Ah, ¿Preguntas ahorita o después pues, Una pregunta. Una y después. Quiero que después para que me mejor tu discusión acá. Como ven, estamos dedicando esta prácticas es como a 25 minutos. Idealmente. Cuando te dan el micrófono, hace porque se te da la cabeza. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna curiosidad? ¿Cómo determinar el fundamental que es donde tenían que Bueno, la, la forma original de hacerlo era a partir de un modelo de distribución potencial, solamente el modelo de distribución potencial pasarlo al, al espacio ambiental y suponiendo que eso es el nicho de la especie, fundamental o alguna de sus variaciones. Pero a través de los elipsoides pues ya no es ya no es con el mapa de distribución potencial, pues sino ya es con los valores extremos de las variables en cada una de las variables es que se van construyendo esos ejes. Y no tenían alguna especie de gaussiana, una Gaussiana o Bueno, este, dirás. Ah, no igualasiana. como límite ambiental hasta donde permitía la geografía. Sí, sí eso ah, nos pasó. Para probar estas ideas así bonito, salimos al campo a contar individuos de, de eh, cactáceos columnares en la península de Baja California. Y de las tres especies que contamos, una de ellas, las máximas abundancias están hacia Cabo San Lucas, entonces lo que pasa es que se les acabó la península y seguramente condiciones favorables continúan hacia abajo pero pues ya no hay tierra entonces ahí en ninguna, en, en una de esas tres especies solo en una, funcionó esta, estas ideas del centro y en las otras no porque tienen distribución en el, o sea se les acaba la tierra entonces sí, eso es un problema dijeron que nomás una pero, pero lo platicamos, pues aquí vamos a estar ¿Sale? Gracias, chicos.